En cada una de las oportunidades que recorrimos eh, la ruta 34, los avances de, de obras, eh, ustedes nos habrán escuchado eh, generar el, el reclamo eh, y el esclarecimiento ante toda la población de esos 14 entre 14 y 16 kilómetros que quedaron fuera de la licitación, que fueron retirados del presupuesto eh, de la obra y que inexplicablemente el Gobierno Nacional anterior dejó, dejó librado a, a que quedáramos con una ruta de, de, del carril existente. Las explicaciones podrán ser muchas, la realidad es que desapareció del presupuesto eh, y hubo que ponerse a trabajar nuevamente para incorporarlo, para que Vialidad Nacional... Eh, pudiese eh, incorporar en un, una licitación para hacer eh, ese llamado. En la última oportunidad eh, que estuvo el ministro Catopodis, cuando hicimos la habilitación del ingreso a, a la localidad de Susana, el desvío a Villa San José, eh, esa obra importantísima en ese puente, sobre ese puente eh, le planteamos eh, al ministro de la necesidad él asumió públicamente el compromiso de acompañarnos en esa en esa obra y, y ahora queda plenamente ratificado. Eh, Fabio nos dará después los, los detalles técnicos de cómo se realizará eh, es, en ese día las instancias administrativas de la licitación, pero el día 15 de marzo eh, se va a licitar eh, ese tramo con un presupuesto de 7.000 eh, millones y que nos va a permitir eh, en la salida de la variante, allí en la zona del, del Aras, eh, poder unir ese tramo con, con Ataliba eh, y dejar eh, ya prácticamente resuelta eh, toda la situación que nos une desde Angélica hasta, hasta Sunchales. Es una... Eh, importante decisión del Gobierno Nacional, eh, es una importante concreción el, el llamado a esta licitación haber recuperado eh, ese tramo porque le da lógica, le da sentido común a lo que nunca debíamos a, haber perdido en la trascendencia de esta, de esta obra. En días anteriores, también Vialidad Nacional había resuelto lo que es eh, las, todas las obras complementarias eh, en, en la, el reconocimiento presupuestario para trabajar en los accesos a, a la ciudad de, de Sunchales. Es decir, que vamos a poder tener no solamente el ritmo de obra eh, necesario eh, para la culminación eh, de las obras en el ingreso a Sunchales, el ritmo que ustedes están viendo de avance importantísimo en la, en la variante, sino la posibilidad real y concreta de tener el día 15 de marzo la licitación que nos permita eh, unir este tramo de la Ruta 34 ya definitivamente convertida en, en una autopista.